Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 327. No necesito más que llamar y tú me contestarás. No se me pide que acepte la salvación sobre la base de una fe ciega. Pues Dios ha prometido que oirá mi llamada y que Él mismo me contestará. Déjame aprender mediante mi experiencia que esto es verdad y es indudable que llegaré a tener fe en Él. Esa es la fe que no se quebranta y que me llevará cada vez más lejos y más lejos por la senda que conduce hasta Él pues así estaré seguro de que Él no me ha abandonado, de que aún me ama y de que solo espera a que yo lo llame para proporcionarme toda la ayuda que necesite para poder llegar a Él. Padre, te doy las gracias porque solo con que ponga a prueba tus promesas jamás tendré la experiencia de que no se cumplen. Permítaseme por lo tanto ponerlas a prueba en vez de juzgarlas. Tú eres tu palabra. Tú provees los medios a través de los cuales arriba la convicción, haciendo así que por fin estemos seguros de tu eterno amor. No necesito más que llamar y tú me contestarás. Amén.